esto se va a ver en todos los directos de todo eh, y de Twitch y de de Arcade y si quieren pasarse a Twitch pues ahí está eh, por este lado de acá y nada eso solamente les quiero informar que recién acabo de hacer esto en el OBS y acá se ve todo mío me costó como bastante tiempo hacer esto y nada eso solo era para avisarles eso y ya